Hola a todos, en esta hora les quiero ayudar a solucionar el problema de que la pantalla se queda en negro a la hora de capturar las películas con una grabadora de pantalla en la aplicación de Netflix que nos regalan en Google, en perdón en Windows 10 o cuando la abrimos directamente en el motor de búsqueda vamos a ejecutar una cualquiera y verán que no se va a, no van a ver nada en la pantalla debido a que sale oscura y entonces eh, a muchos le está pasando lo mismo la cuestión es la cuestión es de que hemos encontrado la solución ahí escuchan el sonido pero no no se ve nada entonces vamos a solucionar este problema vamos a cerrar el motor de búsqueda entonces nos vamos a, aquí a Inicio, clic derecho, buscamos la, buscamos la opción Administrador de Dispositivo, Administrador de Dispositivo. Cuando estemos aquí vamos a buscar la opción Adaptadores de Pantalla, vamos a desplegar aquí, vamos a buscar esta opción, esta. Vamos a darle clic derecho, Actualizar Controlador, y luego vamos a dar clic, clic aquí izquierdo en Buscar Controlador en el Equipo, luego clic aquí. Y cuando estemos aquí vamos a buscar el controlador básico. Vamos a activar este mientras grabamos la pantalla. Es necesario que tengamos activado este debido a que nos sirve para que los, los, los juegos nos corran mejor en, en, en, en el sistema cuando estamos jugando. Yo creo que un tutorial no hace mucho de cómo solucionar el problema de que la pantalla se quedaba en negro. Sí, se solucionó, pero no no, no tuve en cuenta de que los juegos se iban a, a correr muy lentos. Pero no lo noté entonces, pero igual la, la idea era solucionar el problema y lo hice, pero a muchos no les gustó, no lo pensé así, no sabía que se iban a poner lento los juegos. Entonces, la, la, aquí la cuestión es solucionar el problema de la pantalla, entonces vamos a activar este que es el básico, está activo este, pero vamos a activar este para grabar la pantalla y capturar la pantalla de, de las películas de Netflix, entonces una vez lo seleccionemos vamos a dar clic en siguiente, la pantalla va a parpadear, luego clic en cerrar, vamos a cerrar aquí entonces vamos a abrir otra vez las aplicaciones, vamos a abrir otra vez la película de Netflix rápidamente para que no se me vayan a estresar, por eso no hago intro para que no se me estrese. me gusta solucionar el problema de rápido y directamente vamos a abrir esta vamos a escoger no. Está, no. vamos a abrir esta como pueden ver ahora si se, se, se va a ver la imagen Podemos capturar la imagen y también podemos capturar eh, la batalla que querramos subir a, a, a YouTube. La escena, perdón. Eh, lo otro es que Windows 10 trae su propio graba, graba, trae su propia grabadora. Solo que no la estoy usando aquí porque intenté crear el tutorial con las dos grabadoras sin caer en cuenta que con hacer Como pueden ver, aquí. Sin ningún inconveniente. No puedo seguir reproduciendo la película de vivo que me descalifican en este tutorial, me lo eliminan. Entonces, como pueden ver, ahí se, se, se ve la solución. Una vez ya hayan grabado la película y quieran activar nuevamente, entonces se vienen aquí, clic derecho en inicio administrador de dispositivos y adaptador de pantalla y miren que está activo el básico entonces dan clic en actualizar busca controlado en el equipo vamos clic aquí abajo y damos clic en este y luego siguiente bueno eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y si tienen alguna duda o algún problema en, con un programa o cualquier cosa que tenga que ver con el sistema o con recuperación de archivos me pueden dejar en la notificación en la descripción de este tutorial y les pido que se unan al grupo que tengo en Facebook por allá podemos hablar temas que son más discretos o sea, deben eh, que deben hablarse de forma discreta no por youtube y allá tenemos toda la libertad entonces síganme en el grupo y en youtube también es suscríbanse si les sirve si no les sirvió el tutorial pues que no hay nada que hacer chao